Maupassant, de fuerte carácter misógino y antisocial. Su tendencia a un tipo de conducta abiertamente promiscua lo lleva a abanderarse en contra del matrimonio, el cual consideraba una conducta antinatural y ridícula. Escribió más de 300 cuentos, seis novelas y algunas poesías. Murió en París el 1 de julio de 1893. Hoy leemos para usted el cuento Un gallo cantó. Espero que sea de su agrado. Y ya damos comienzo. Un gallo cantó. Un cuento de Guy de Maupassant. Hasta entonces, la señora Berta había rechazado todas las súplicas de su desesperado admirador, el barón Joseph. Durante el invierno, en París, la había perseguido insistentemente y ahora daba por ella fiestas y organizaba partidas de caza en su castillo normando de Carville. El marido, el señor Avencels, no veía ni sabía nada, como siempre pasa. Se decía que vivía separado de su mujer debido a una debilidad física que la señora no le perdonaba. Era un hombre bajito y gordo, calvo, corto de brazos, de piernas, de cuello, de nariz, de todo. La señora Fancel era, por el contrario, una mujer, alta, morena y decidida, que se reía estruendosamente en las mismas barbas de su señor. Le llamaba públicamente «Señora Cataplasma», y miraba con un cierto aire prometedor y afectuoso los anchos hombros, el cuello robusto y los largos bigotes rubios de su adorador oficial, el barón Joseph. Con todo, no le había hecho aún ninguna concesión, el varón se estaba arruinando por ella. Había fiestas, partidas de caza, nuevas diversiones incesantes a las que invitaba la nobleza de los castillos de los contornos. Durante todo el día, los perros corrían ladrando por los bosques detrás de los zorros y jabalís y todas las noches espléndidos fuegos artificiales mezclaban con estrellas sus penachos de fuego. Mientras... Las ventanas iluminadas del salón proyectaban sobre los vastos céspedes franjas de luz por las que cruzaban sombras. Era otoño. La estación pardo rojiza. Las hojas revoloteaban sobre los prados cual bandadas de aves. Se percibían flotando en el aire olores a tierra húmeda, a tierra desnuda, como se percibe un olor a carne desnuda cuando, tras el baile, cae el vestido de una mujer. Un atardecer de la última primavera, durante una fiesta, la señora de Avencel había respondido al señor Crisar que la acosaba con sus ruegos. «Si he de ceder, amigo, no será antes de la caída de las hojas». Este verano tengo demasiadas cosas para hacer para encontrar un momento. Él se había acordado de esa frase burlona y atrevida e insistía cada día más. Cada día sus aproces eran más atrevidos. Ganaban un paso en el corazón de la bella audaz que, por lo que parecía, ya sólo se resistía por pura formalidad. Se había organizado una gran partida de caza. Y, la noche antes, la señora Berta le había dicho entre risas al varón, «Varón, si mata al animal, se verá premiado». Desde el amanecer, él estaba en pie para descubrir dónde se escondía el jabalí solitario. Acompañó a sus monteros, dispuso las jaurías, lo organizó todo el mismo para preparar su triunfo y, cuando los cuernos dieron la señal de partida, apareció él con un ajustado traje de caza, rojo y oro, ceñidos de cintura, ancho el busto, la mirada radiante, lozano y vigoroso como si acabara de abandonar el lecho. Los cazadores partieron. Descubierto el jabalí, este huyó por entre los matorrales perseguidos por los perros que daban ladridos y los caballos se lanzaron al calope, llevando a amazonas y jinetes por los estrechos senderos de los bosques, mientras los coches que acompañaban a la partida de caza a distancia circulaban sin hacer ruido por los aplanados caminos. La señora Berta retuvo maliciosamente cerca de sí al varón, retrasándose al paso con una alameda interminablemente, recta a lo largo de la cual cuatro filas de árboles se curvaban formando una bóveda. Temblando de amor y de inquietud, él escuchaba con un oído el parloteo burlón de la joven, y con el otro seguía el canto de los cuernos y el ladrón de los perros que se alejaban. —¿No me ama ya? —dijo ella. Él respondía. —¿Cómo puede decir eso? Ella seguía. —Me parece que la partida de caza le interesa más que yo. Él gemía. —¿No me ha mandado matar usted misma el animal? Y ella continuaba seria. —Es cierto, cuento con ello. Debe matarlo en presencia mía. Entonces él se estremeció en la silla, espoleando al caballo que brincaba y exclamó impacientado. —¡Por Dios, señora! Es imposible si nos quedamos aquí. Ella le hablaba afectuosamente, posando la mano en su brazo o acariciando, casi distraída las crines de su caballo. Luego le decía entre risas «Ha de ser como he dicho, si no, lo siento por usted». Doblaron a la derecha por un sendero cubierto y de pronto, para evitar una rama que cerraba el camino, ella se inclinó hacia él. Tan vencida que él sintió en el cuello el cosquilleo de sus cabellos. Entonces él la abrazó brutalmente y, apoyándola y en sus grandes bigotes, la besó con furia. Primero ella no se movió. Quieta ante aquella violenta efusión, luego volvió la cabeza de golpe y, ya fuese por casualidad o por propia voluntad, los pequeños labios de ella encontraron los labios de él bajo la cascada de pelos rubios. Entonces, bien por confusión, bien por remordimiento, ella espolseó los hijares de su caballo, que partió a calope tendido. Anduvieron de aquel modo durante un largo rato, sin Siquiera mirarse. El tumulto de la caza se acercaba, la maleza parecía estremecerse y de pronto, rompiendo las ramas, cubierto de sangre, quitándose de encima a los perros que se abalanzaban sobre él, pasó el jabalí. El varón gritó con una carcajada de triunfo: ¡Quien quiera que me siga! y desapareció entre los arbustos como si le hubiera tragado la floresta. Cuatro minutos después, ella llegó a un calvero. Él se levantaba sucio de barro, rótala, casaca, las manos ensangrentadas, su cuchillo de monte estaba clavado hasta la empuñadura en el lomo del animal tendido. El encarne se hizo a la luz de las antorchas, en la agradable y melancólica noche. La luna hacía resplandecer la llama roja de las antorchas que aromatizaban la oscuridad con su humo resinoso. Los perros se comían las fétidas entrañas del jabalí y ladraban disputando. Los monteros y los ojeadores, dispuestos en círculo alrededor del encarne, soplaban en los cuernos a pleno pulmón. La fanfarria se difundía en la clara noche más allá de los bosques, repetida por los ecos que se perdían en los valles lejanos, despertando a los ciervos inquietos, a los zorros aulladores y turbando el retozo de los conejos de gris pelaje en el lindero del claro del bosque. Las aves nocturnas, espantadas, revoloteaban sobre la jauría enloquecida y algunas mujeres, enternecidas por todas aquellas cosas agradables y violentas, apoyándose delicadamente en el brazo de los hombres, ya se alejaban por las alamedas antes de que los canes hubiesen terminado de comer. Lánguida a causa de aquel día de esfuerzo y de afecto, la señora Berta le dijo al varón. —¿Quiere dar una vuelta por el parque, amigo mío? Él, sin responder, tembloroso, desfalleciente, se la llevó. Se besaron enseguida. Fueron, despacio, bajo las ramas casi desnudas por entre las que se filtraba la luz de la luna. Y su amor, sus deseos, su necesidad de unirse se habían vuelto tan violentos que a punto estuvieron de caer al pie de un árbol. Los cuernos no resonaban ya. Los perros, agotados, dormían en la perrera. «Regresemos», dijo la joven. Y volvieron sobre sus pasos. Cuando estuvieron delante del castillo, ella susurró con voz lánguida. «Me siento tan cansada que voy a acostarme, amigo». Y como él abría los brazos para robarle el último beso, ella escapó dejándole como despedida. «No, no, no, me voy a dormir, no. Quien me quiera que me siga». Una hora después... Cuando todo el castillo silencioso parecía muerto, el varón salió de la habitación de puntillas y fue a llamar suavecito a la puerta de su amiga. A no oír respuesta trató de abrir. No habían echado el cerrojo. Ella fantaseaba, acodada en la ventana. Él se arrojó a sus rodillas, besándolas apasionadamente a través de su pata. Ella no decía nada hundiendo sus dedos finos de una manera acariciante en los cabellos del varón, y de repente, desprendiéndose como si hubiera tomado una gran decisión, murmuró su tono atrevido pero en voz baja. «Vuelvo enseguida. Espéreme». Y apuntando con el dedo en la sombra le indicó en el fondo de la habitación la mancha blanca e indefinida de la cama. Atientas, con las manos temblorosas, desatinado, él se desnudó de prisa, metiéndose entre las frescas sábanas. Se tendió con deleite, casi olvidándose de su amiga, tan agradable era la caricia de la ropa de la cama sobre su cuerpo cansado de movimiento. Ella no volvía. Sin embargo, sin duda se divertía haciéndole languidecer. Cerró los ojos en medio de un exquisito bienestar y soñaba dulcemente en la grata espera de lo que tanto había deseado. Pero poco a poco los miembros se le entumecieron, su pensamiento se embotó, se volvió inseguro, fluctuante. Finalmente le venció el agotamiento y se durmió. Durmió con el sueño pesado, invencible de los cazadores extenuados. Durmió hasta el amanecer. De repente, por la ventana que había quedado entreabierta, cantó un gallo. Encaramado en un árbol próximo, entonces el varón, sorprendido por aquel sonoro canto, abrió los ojos. Al sentir contra el suyo un cuerpo de mujer, encontrándose en un lecho que no reconocía, Sorprendido y sin acordarse ya de nada, dijo en la turbación del despertar. —Pero, ¿dónde estoy? ¿Qué sucede? Entonces ella, que no había dormido, mirando a aquel hombre despeinado, con los ojos enrojecidos, los labios gruesos, respondió con el tono altanero que empleaba con su marido. —No es nada, un gallo que canta. Siga durmiendo, caballero. Es algo que no le trae en cuenta. Fin